comencemos a trabajar con el ejercicio de la clase 8 como pueden ver se trata de un ejercicio similar al de la clase anterior en el cual podremos implementar implementarlo con estructuras así que vamos a, a tratar de resaltar las diferencias con el ejercicio de la, de la clase 7 ya que no ha cambiado no tenemos que hacer exactamente lo mismo, registrar el nombre, el apellido y el legajo, el cual no se puede repetir, de 200 personas. ¿Sí? Realizar una bm alta, baja y modificación, y mostrar un listado ordenado por apellido. Bien, comencemos. Como podemos utilizar estructuras, dejaremos de utilizar los arrays paralelos. Para ello debemos eh, crear este nuevo tipo de datos que vamos a llamarlo persona. Como pueden ver, persona está compuesto por... Un Array de Chars, o sea, un String de nombre que puede tener hasta 50 caracteres. Un Array de Apellido de Char que puede tener 50 caracteres. Y un entero para representar el legajo. Este tipo de dato lo llamamos Persona. ¿sí? ¿Qué más cambió? Bueno, las funciones que nosotros utilizábamos en el ejercicio anterior recuerdan, una era para inicializar el Array de Personas y otra para buscar la primera ocurrencia de un valor dentro del array de personas, más específicamente lo que buscábamos era, era comparar el legajo y en, el, en la función de inicializar buscábamos inicializar el valor de legajo, en este caso ya no recibe el array de legajos, sino que recibe el array de personas, puesto que en él se encuentran elementos del tipo persona. Y una persona tiene nombre, apellido y legajo, que es lo que esta función va a inicializar y que la función buscar va a buscar. Comencemos viendo cómo cambiaron estas dos funciones para después meternos en el código principal. La función inicializar personas recibe el array de personas, la cantidad de elementos que tiene el array y el valor con el cual va a ser inicializado recorremos utilizando un for desde 0 hasta cantidad de elementos y en el array personas en la posición y que va a ir tomando los diferentes valores accedemos al legajo, de, al legajo de cada persona y en él colocamos el valor que hemos recibido por parámetro de esta manera vamos a inicializar con un número conocido, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a utilizar el menos 1 para indicar que se tratan de posiciones libres a todas las personas. La función buscar primera ocurrencia va a recibir el array de personas, la cantidad de elementos y el valor que queremos buscar. Recuerden que a esta función le dábamos un doble uso, buscábamos la ocurrencia del valor menos 1 para detectar si se trataba o no de una posición libre pero avanzado el ejercicio también la utilizamos para buscar la ocurrencia de un legajo en particular a efectos de verificar si este legajo existía o no. Es muy simple la función, va a recorrer todos los elementos del array y va a consultar si el legajo de esa persona en particular es igual al valor que hemos recibido por parámetro. En el caso de que lo sea, se devuelve la posición donde se encontró este valor, y en el caso de que ninguna de las personas, ninguno de los legajos de las personas contenidas en el array coincidan con el valor, se devolverá menos uno, para indicar esta situación o sea que no hubo ninguna ocurrencia en el caso de que estemos utilizando la función para detectar la posición libre el menos 1 nos estará indicando que no existen posiciones libres y en el caso de que estemos verificando si existe o no dentro del array un legajo determinado el menos uno nos estaría indicando que ese legajo no existe dentro de nuestro array bien vamos a ver cómo, cómo quedaría entonces eh, nuestro código Recuerdan que funcionaba de la siguiente forma. Bueno, las eh, variables a utilizar van a seguir siendo muy parecidas a las, que, a las que teníamos en el código anterior. Lo que va a cambiar es que vamos a tener un array de, del tipo personas, ¿sí? al cual vamos a llamar array personas, y que va a tener la cantidad que en este caso nos exige el, nos exige el ejercicio, que son 200. Pero nosotros por las dudas lo definimos eh, al principio del código con un define, al igual que hicimos en el ejercicio de la clase anterior. Así en el caso de necesitar modificar la cantidad de personas, tenemos solo que tocarlo en un lugar del código que sería en la definición. Bien, vamos a generar el array de personas. En nuestro caso van a ser un array de 200 personas. Vamos a generar un auxiliar que lo vamos a denominar auxiliar cliente, que va a ser del tipo persona. Y el resto de las variables siguen igual que las, de, la, que las del ejercicio anterior. Vamos a utilizar un, un auxiliar para el nombre, uno para el apellido, uno para el legajo cuando está en formato string y otro para el legajo cuando está en formato entero. Un índice que es en el cual vamos a alojar eh, el resultado de la búsqueda, ya sea de un lugar libre o, o, o de, un, de una persona en particular. Y la opción que arrancaba en cero... Para permitir, eh, para que no se dé la condición nunca de, de que coincida con el 6, que sería el, el número que ingresaría el usuario para, para decidir, decidir salir de nuestra aplicación. Entonces, forzando un 0, hacemos que este while se cumpla, ¿sí? ya que el 0 es distinto de 6 y podríamos imprimir nuestro menú. Hasta aquí, igual que el ejercicio de la clase anterior. ¿sí? Fíjense que al inicializar el array, en este caso, estamos pasándole un array de personas. Antes pasábamos el array de legajos, recuerdan. La cantidad y el valor con el que lo vamos a inicializar. Nosotros pasaremos menos uno para indicar que esa posición está vacía. El primero de los casos, que es el caso de, hacer, de dar un alta, no ha cambiado mucho. ¿sí? Estamos buscando un lugar libre, llamamos a la función buscar primera ocurrencia y ¿qué le pasamos? El array personas, la cantidad de elementos que tiene este array y el valor que Utilizamos para determinar que una posición está libre. Una vez que esa posición, en el caso de que esa posición no exista, nos va, nos va a indicar, nos va a devolver un menos uno e informamos al usuario que ya no quedan lugares libres. Caso contrario, comenzamos a pedirle al usuario los valores, igual que, que en el ejercicio anterior. ¿sí? Vamos a pedirle que ingrese el nombre, que ingrese el apellido, vamos a pedirle que ingrese el legajo. Y en el legajo, recuerdan, hacíamos la, la verificación de si ese legajo existía o no. En este caso, para buscar la primera ocurrencia, la única diferencia con el ejercicio anterior es que no le pasamos el array de legajos, sino que le pasamos el array de personas. Bien, si logramos eh, obtener todos los valores y el legajo no existe, estamos en condiciones de, de poder guardar dentro del de array personas los, el, el, el valor correspondiente a. a la, a, esta, a este legajo. O sea. Encontramos una posición libre en el array personas y allí vamos a guardar el nombre, el apellido y el legajo que el usuario acaba de ingresar. Para eso tenemos que utilizar en los valores que sean del tipo string, string copy. Y fíjense cómo accedemos, ¿sí? Array personas. ¿En qué posición? En índice, lugar libre, punto. Utilizamos el operador punto, nombre. ¿sí? Allí vamos a copiar lo que el usuario ingresó en nombre. Lo mismo con punto apellido, hacemos donde eh, volcamos allí lo que el usuario nos ingresó como apellido. Y por último, en punto legajo, ¿sí? que se trataba de un int, vamos a asignar lo que el usuario nos, nos ingresó como, como número de legajo. Pasemos a, a la función baja, la... La función es muy similar a la del ejercicio anterior. Fíjense, aquí tenemos un if, le pedimos el legajo, verificamos que el legajo sea numérico, buscamos la primera ocurrencia del legajo, puesto que para darlo de baja debe existir. Y en tal caso, si el legajo existe, lo que hacemos es una baja lógica. En el array de personas, en el índice resultado de búsqueda, que es lo que nos devuelve la función primera ocurrencia, asignamos un menos uno. Eso nos indica que, en esa que esa posición, a partir de ahora, nosotros la consideramos libre. La función modificar no, no tiene grandes cambios con, con respecto a la anterior. También le solicitamos al usuario que ingrese un legajo. Buscamos si ese legajo existe. Guardamos el, el número del legajo en índice, resultado búsqueda. Si el legajo existe, estamos en condiciones de pedirle al usuario que nos dé un nombre, nos dé un apellido... Y copiamos tanto el nombre como el apellido en esa posición. ¿En qué posición? En la de índice, resultado, búsqueda. O sea, en el array personas, en la posición índice, resultado, búsqueda, copiamos el nombre y el apellido. Listar tampoco, tampoco cambió, cambió tanto. Fíjense, recorremos todo el array. Y vamos preguntando a aquellos que son distintos a menos uno. El legajo quiere decir que no sean legajos que o bien estén libres o lo hayamos dado de baja lógica. Para imprimirlo, array personas en la posición en la cual se encuentra y en este momento, imprimimos el nombre, el apellido y, las y el legajo de la persona. ¿sí? Quedó un poquito largo, ahí está el legajo. Solo nos resta ordenarlo. Como podemos ver, no, no ha sufrido grandes cambios la función con respecto a la del ejercicio anterior. Recuerden esto del continue, que lo que hacíamos era eh, saltarnos el, el análisis de esa posición y seguir iterando con el for en el caso de que el legajo eh, valiera menos 1. Hacíamos lo mismo para i y para j. Y como pueden ver, lo que, lo que terminamos haciendo es comparando ¿sí? si apellido... en la posición i es más grande que apellido en la posición j. en el caso de darse esa situación lo que hacemos es un swap que ahora podemos notar que es mucho más simple que el que hacíamos el que hacíamos antes que implicaba elemento por elemento o sea teníamos que hacer estos tres pasos para el nombre para el apellido y para el legajo en este caso directamente lo que vamos a hacer vamos a hacer el, el pasaje de persona ¿sí? o sea en un auxiliar del tipo persona al cual llamamos auxiliar cliente vamos a guardar a la persona de la posición J ¿sí? luego después en el array en la posición J vamos a guardar a la persona que está en este momento en la posición i, y, y por último en el array en la posición i, vamos a guardar a la persona que se encuentra en auxiliar cliente y con esto ya terminamos, ya terminamos de ordenar eh, nuestro, nuestro array ¿sí? solo nos resta guardar compilar y probar sí, nada para hacer podemos correr nuestra aplicación vamos a hacer el alta para que sea un poquito más simple vamos a hacer vamos a utilizar solamente letras vamos a dar de alta otra cosa ahora vamos a probar tratar de dar de alta un legajo que ya existe sí por ejemplo, podríamos probar de nuevo el legajo 2. Nos indica que el legajo ya existe. Y por último, vamos a dar de alta un elemento más como para, para ver cómo, cómo funciona esto del, del orden. Bien. Vamos a listar para ver qué tan desordenado está. Vamos a ordenar. Y vamos ahora a listar nuevamente. ¿sí? Como pueden ver, ahí se efectuó el orden. Nos restaría probar la modificación. Vamos a tratar de modificar el, el, el elemento que tiene el legajo 33. ¿Sí? Vamos a ponerle como nombre N y vamos a listar. Fantástico. Podemos dar de baja el 33. En ese caso tendríamos que utilizar la opción 3. Nos dice el, que ingresemos el legajo. Vamos a decirle el 33. Ah, utilicé la opción 3. Disculpen. Eh, la opción 3 es para, para hacer un cambio. Vamos a hacer el cambio y para hacer la baja es la opción 2. Nos pide que ingresemos el legajo para dar de baja, en este caso el 33. Vamos a volver a listar y podemos ver cómo el legajo 33 ya no está más. Nos resta probar el salir. Enter. Y esto fue todo por, por la clase de hoy, el repaso de la clase número 8. Chau, chau.